En medio de la sesión del Consejo de Regidores en este municipio de San Francisco de Macorís, el alcalde Alex Díaz, mediante informe remitido del Ministerio de Medio Ambiente, se refirió a la situación de insalubridad en el área donde venden pollos del mercado municipal. calle Sánchez, eh, con un anafe pelando, echando el mundongo en todos los registros, tapándolo. Ellos no están haciendo llegar esta comunicación. Dice que no reúnen las condiciones adecuadas algunos de dueños que tienen estos puestos de pollo, como en el caso de la señora eh, Yajaira Frías. Se habló con ella para sugerirle que operara en su local, teniendo local. Ellos se ponen frente en la calle, porque hay gente que no tiene local, que es el que le hace la competencia a ellos, y ellos por eso dijeron que lo estaban haciendo. Se habló con ella para subir que que operar en su local para evitar que los desechos sean tirados en las calles también se consiguió los nombres de tres de dice dueños de otros puestos los señores Luis Manuel Mendoza Fray Luis Martínez y Juan Carlos Núñez les recomendamos dice el comunicado a todos los dueños de la follera que tengan puestos a la interferie que por favor, laboren en su local oficial para mantener la limpieza de nuestro mercado. Así contribuimos con la higiene y la salud de los que laboran en dicho centro y de la población. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.